¡Ay, yo Jamaica! <risa> Jamaica es donde le puse a ti, de tener el día! Mira a Bueno, estamos esperando a que Loren venga y pase por aquí. Venga, Damari. Tenemos agua, tenemos pompe. A la comunidad que pase, mientras dure. Gracias. Javier, ¿dónde estás?